Yosua, Nilo, Nino y Chica. Nino, chica yo Pa, no la ni una. <risa> la escena postcrito la pedico con bola y a ver, <risa> Uy, ya. <risa> la cena poscédita. <risa> y una mentor sí. Aquí tiene. ¿Eh? Provecho, señor. Gracias. Igualmente. ¿Eh? Se equivocó. Gracias. hasta goma. Más parece no importa. <risa> <risa> Igualmente, igualmente, igualmente, igualmente, igualmente, igualmente, igualmente, igualmente, igualmente, igualmente, igualmente, igualmente, igualmente, igualmente,